Y hola, ¿qué tal? R Ranita del canal, aquí, Capri, nuevo para ustedes. Hoy nos encontramos nuevamente en GTA 5 con Kenai Aguacate y Rabito. Hola, chicos. Oh, ¿Qué ¡Hola, la, ¡Hola! ¿Qué hola, hola, ¿Qué hola, ¿Qué hola, mi pana, ¡eh! ¿Por qué me haces ese símbolo? Ese símbolo es prohibido, <risa> Rabito. No, no, no. Esto de mi raza es saludar. Con esto se saluda. Ah, entonces, ¡hola, chavales! <risa> ¡Eh, <risa> qué ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están hoy? Antes de continuar con el video, ronitas te quiero presentar Project Z Project Z es una red social móvil donde puedes encontrar amigos de todo el mundo con tus mismos gustos Es muy fácil de registrarte. Solo tienes que presionar en Registrar Luego, seleccionar la red social en la que quieres ingresar Y después te pedirá un código Tú solo debes poner mi código severísimo Que es el código KPLAYZ Y luego continúa los pasos Ya dentro de la aplicación, te encontrarás con un Z card Te preguntarás, ¿Qué es de card? Bueno, es una tarjeta donde puedes personalizarla a tu gusto Colocándole fondo, fotos de perfil, tus etiquetas favoritas entre otras cosas, ya en el inicio encontraré una acción de Meet donde un algoritmo de recomendación inteligente te enlazará con personas en tan solo segundos, además te puedes unir a los círculos que son pequeños grupos de chat en tiempo real para interactuar con más personas en ellos puedes enviar reacciones emojis, fotos, gif, entre otras funciones más, aquí te dejaré mi círculo para que charlemos, al igual que te comparto mi grupo de chat, donde podemos hacer llamadas divertidísimas, yo ya probé Proyecta y me encantó la variedad de interacciones que puedes hacer dentro de la app. Te espera para unirte tú también. En la descripción te dejaré el link directo para que la descargues y empieces a conocer gente maravillosa de todo el mundo. Te espero en Proyecta. Ahora sí, sin más que decir, continuamos con el video. Sí, sí, sí. Tienen que ser sanos. Bueno, chicos, los traje en un cara a cara, pero no es un cara a cara cualquiera. Van a ver coches distintos. Les cara cara, explico. sí. Cara cara, cara cara. Venga, cara cara. Ponte la cara. Yo ya le pongo la cara a mi pana, ahí está. Maravillosa, jugada. Vamos a darle ¡Boros! Uh -huh. ¡Me voy! ¡Ey! ¿Cómo, eres? ¿Cómo eres el último? ¿Vas a ser tú? El último, el último es un Nerf Un luce. Oye, eh, porque eh. tengo un carrito todo chapo No sé piensa que sea un Nerf Asqueroso, bueno, volamos hola, hola. Mira, ellos vuelan, nosotros vamos por aquí abajo <risa> El rabito se cayó, wey Puede a volar, pero de más. Sí, amigo, qué malo. Adiós, nos fuimos. Ostras, pero qué es esto, amigo, qué guapo. Si sí, está muy guapo, Gracias, no, ¿no? me. Pero más guapo es sobrepasarte perro. <risa> El imbécil. Amigo, ¿por qué no ponen letreros? Tan fácil que es poner un letrero ahí. No caer por aquí. Esto El es que, increíble. Amigo, o sea. Ponte direccionales. Vanita, es que hay que ponerse, que ponerse en que ponerse modo, modo miopio como yo, porque pues así no nos caemos. Ah, amigo, y comienzo de último otra vez, es que madre mía, así no se puede, eh. Así no se puede. Miren, ahí. voy por la, la derecha yo por la derecha! Hay dos portales, vete tú a la derecha y yo voy a la izquierda. A ver qué nos toca, coches. Ah, no, coche es. A la pero qué coche más. Oh, me era. tocó el coche rampa, mira esto. Pero a mí me tocó el con un, un bus. Arriba tiene un concierto, bro. Ahí llevas a todo, todo un grupo, eh. Uy, uy, uy. Me llevo, me llevo al, al Bad Bunny, bro Corre, corre oh, ¿Dónde te estarán estas sucias? ¿Conocen sucia? el cielito? Pues ahí estoy <risa> <risa> bueno, no, Como que todo, me quedo un poco atrás, ¿eh? Todo estamos en digo? el cielo, bro Todo estamos en el cielo, miren la ciudad ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pico! A play una pregunta ¿A ti te gustaría caerte de esta pista, verdad? <risa> ¡Quítate! ¡No, te... no, asqueroso! <risa> ¿Qué te pasa, imbécil? La decepción Ay no, ahí viene el otro sucio. Hola. El otro. Oh my god. No, mi, mi, mi, mi, marido, no. ¿sí, bueno, no, no, por favor. Oh my god. Aquí lo que era un susto, era un susto, un susto de pan, amigo. Tranquilo. Míralo, míralo. ¿Qué da no, por... susto? Es sí, no sí, hay... <risa> <risa> difícil. ¡Qué asco que das! Todos oh, se fueron a volar, no. Bonito, qué bonito. Bueno, ya nos pasamos esto, menos mal. Y ya todo tranquilo. Vamos Oye, ¿y si nos esperas, amigo? ¿No crees que sería más fácil? Eh, no, ya nos alcanzarás. Ya nos alcanzarás. Está muy fácil. Yo voy aquí porque. Para un carrito así, el motor no es como que muy grande, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh! eh, eh, eh ¡Suave, bro! ¡Suave! Amigo, es que me gusta pasar por debajo de ti. Mira, mira. ¡Asqueroso! No, no, ¡Asqueroso! ¡Me no, ¿sí? uh, caíste, patroleada, huevo! Bueno, <risa> es karma Este, yo creo que esta pista Para el cantante que Me tuvo que llevarle, yo creo que la un poco dañada No, ahí te voy, yo te canto una así El baby, baby, baby Oh, ahí ¡Cállate! te voy te voy, brother, boy, I... ¿Cómo que? ¿Qué? Cantos ¡Lecía! horrible le, le, le, le. Mi voz es preciosa apreciada por todos los ángeles que están en el cielo Oh my God, This bueno es que no cada vez que canta. A ver. A ver qué toca, a ver qué toca. Amigo, ¿qué es este carro en serio, por favor? ¿Qué es eso? eso, bro? Esto es un carro de turistas, ¿qué es eso? A ver, amigo. ¡Hala! ¡Un monster! camión! Amigo un camión monstruo! ¡Igual de monstruo que tu mamá, amigo! ¡Eh! ¡Es para acá, manco! Dale, puedes retrocede, venga, carrito chiquito pero poderoso. No, no, no, por ahí yo mejor no voy no, porque no, no, no llego no, no, no, ya me caí no, no. Y ahí cayó, <ríe> Qué pringado No encuentro fallas en su lógica ¿Dónde están los otros sucios? Mm, Estamos muy lejos, güey Estamos muy lejos es corazón! ¡No, aquí no! ¡Ese no es mi corazón, idiota! Ah. Ay, mi corazón. ¡Exploté! explote? <ríe> ¿Explote? ¡No, ¿Sí, no, eso, rabito. Corazón, no padre, rabito! ¡No, rabito, no! ¡No corazón! No le hice nada ¿Cómo que no? <ríe> exploté al tocarro bomba? ¡Hola, mi pana! ¡Hola, mi pana! ¡Toma! Hola, pana. ¡No! ¡Pero, guau! Wow. ¡He sobrevivido! ¡Nadie fue contra mí! ¡Soy inmortal, bro! ¡Inmortal! ¡Este muchacho me llena de orgullo! La única inmortalidad que hay en tu cuerpo es tu estupidez, amigo <ríe> Eso, me dolió. ¡Eso me dolió! ¡Vente, vente, vente, vente! Mira, ¡Ese es el sucio! ¡No, vale. no, no mames! No, vale. ¡No mames, el sucio! ¡Ay! ¡Me tira algo oh, asqueroso! <risa> <risa> eso te pasa, bro. Te pasa por tramposo. No, es que no entiendes que el lugar primero va a ser para mí, ¿verdad? ¿No tienes presente eso? No, bro. Y fui de tercero por tu culpa. ¡Ay, de prisa! Orgulloso de no ser último. Hasta ¿Qué? luego, hijo, bro. Soy el último. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿ Madre, vamos, <risa> Hasta luego Me saludas a tu mami, adiós No, ya, cuando te alcance, cuando te alcance, aguacate Cuando te alcance Calla, no me vas a alcanzar Te voy a aplazar con estas ruedotas que tengo, eh Algo anda mal. Bueno, aquí vamos, aquí vamos Uy, uy, uy, asqueroso ¿Por qué Rabito salió no, pero... volando? Ay, me voló Quise ser un camión volador, mi pana Que cumplir mis sueños de volar ¡Mira, Le gusta estar volando eh, Está aplastando esta cosa? Bueno, ya pasamos ¡Vámonos! ¡Ya te di un empujado! ¡No te preocupes! ¡No, no, no! ¡No, no, no, por favor! Uy, que ahí, ¡No quedas no! ¡Asca! Es casi me de... casi me botan ¡Casi me botan! Uh, Estuve al, al borde, eh Al borde de caer A ver, A ver ¡Ahora sí! Ahora sí tengo el carro con pincho adelante. Uh, Venga pa' bueno. acá, asqueroso. Somos compañeros argentinos, Kipling. De verdad, no, compañero, no. Carros argentinos. Vaya, uh, eso explica muchas cosas. Mira, rabito, vete tú a la derecha y yo voy a la izquierda. De acuerdo, uh, me gusta tu plan, me gusta cómo piensas. Aguacate, no, aguacate. Vienen dos argentinos y no por hacernos un asado, ah, amigo. Dios, esta licuadora, bro. La licuadora me está moliendo Ay. No te preocupes, Kenai Los argentinos con su nariz no me van a poder mover ¡Soy un tanque! Corre, corre, corre, corre. Bueno. Esperemos Ay, pasó por allá? ¡Dale, Kenai! Ay. ¡Adiós! Ay, Dios. ¡Oh, my God! No voy a poder pasar de acá Esto está muy difícil Ahora sí me lo va a pasar, ¡por fin! ¡Me lo paso! ¡Me lo pasé! ¡Por fin! ¡Vamos, rápido. ¡Vamos a por esas sucias! ¡Esas puertas marranas! Oh, vamos, vamos, vamos, vamos. A Oye, por mi, la nariz. mi cara estará feo, pero no SERÁ un porco marrano. dale le vamos como con boy ahí. Oye, buen Oli, no, día. A volar. Oh tenga. my god. No, no, no. No, Mira no, no. Me se le salió el chamo. Pégame, pégame, rabito, no, pégame. Rabito, no, ¡pégame! Ya no, ya. No, no, no, no. no. Por fin, ya tome vuelo. ¿Dónde están asquerosos? ¿Vuelo? ¿Cómo que vuelo? Adelante, bueno, estoy bueno, bueno, no Eh, camino, camino <risa> Ah, vale, ya decía yo Ya tenía que ponerme alto paraguas Para que no me vinieras ahí con tus bombas Ahí viene, siempre, ahí viene Ahí viene, viene, viene. ¿Dónde está? Ahí en el tanque sucio ese el ¿Qué no vas a pasar, Complay? Ay, sí pasó, sí pasó Pero si ¿Qué tú qué eres pasó? una hojita para mí, bro Amigo, no dale puede dale ser, con estoy volando dale, dale al tanque, dale, dale, dale No, pudo. no, no Qué sucio es Ay, ¿me están devolviendo? ¿Qué, qué, qué sucio ustedes dos? No, Caplay, Caplay me no, caigo ¡CAPLAY! No, no, ¡Oh, ¡Se cayó! Se cayó. <risa> no, Aguacate, yo confiaba en ti En tu tanque, en pa, tu nada, no sirves para nada, amigo ¿Cómo que no sirvo para nada? Quisiera conocer a Diosito ¡Pero no de esa forma, imbécil! ¡Quítate otra vez, Caplay! ¡No me estés chocando! ¡Toma, toma, sucio! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, No, no, no, no! ¡No te metas con el tanque! ¡Oh, my God! ¡Ahora soy un camión! ¡Mira esto, mira esto! Soy yo el... también mi pana. Soy el camión de las belligas verdes. Oigan, Oigan, de esa categoría de camiones? Eh, un tanque. o sale. Oh, no, párense que... el nombre de la ley. Venga, tú quieres acompañarla también en nombre del gobierno. No, venga. No puedes contra mi pincho gigante. Toma. Pégale, yo también pégale, tengo uno de esos. Pégale, pégale. Ay no no no no no esto es que estos es que esto, es esto es en contra Oye, de la ley Ah bueno Corre corre uh, corre No no ay No no no no, no. Eh, Como que la posición es un poco rara Co como ahí está ¿Qué que nos estancamos aquí eh? Hey, tú otra, wey, ¡Otra vez para abajo! ¡Venga! Sacar, ¡Venga! cae ¡No! No no no no, no, no, no, no, no, Eh, para abajo, no, adiós Dios. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Vámonos, vámonos, corre, corre, corre Mi corre. Pana está, mi está mi de vacaciones ¿Quién es ese? ¿Quién ¿Este por acá? Uy, uy, uy, no, no, no, no, no. ¿Qué es ese, güey? Amigos, de vos, está amigo. viendo la sucia del Capley corre, tenemos que aliarnos Es verdad, es verdad, ya creo que siento Siento la meta cerca, siento la meta cerca Corre, corre, corre, corre, Capley Uh, no hay nadie más por aquí, oh my God. Oh, Hola mí, Te voy a dejar pasar ciudadano que te, ¿No? ¿Te no? Dejar... imbécil Te iba a dejar pasar ¡Eres un grandísimo estúpido! play muévete! ¡Que no es fácil detenerlo! ¡Y aparezca su juguete! ¿Cómo que? ¡Espérate, ya voy, ya voy mi pana! Ya voy mi pana Y me. me p... están torturando, amigo A ver Vamos, vamos, vamos, vamos a. ¡Ese es el último coche! ¡Y verdad! ¡Ahí está la meta! ¡Corre, corre! ¡Corre, Capley! Corre, corre, corre, corre, corre, Deténgalo, deténgalo, por favor. Ay, me está usando como juguete, amigo, por favor, muévete, necesito refuerzos. Háblenle, háblenle, háblenle. Nadie me va a parar. ¡Dele ah, en zanahoria! ¡Dele en ese conejo! ¡Amigo, no ves que tengo color de zanahoria! ¡Con razón me ando atacando tanto! Okay. ese perro! ¿Cómo que te anda atacando? Ni que fuera toro, bro. Noo ¿Seguro? ¿Eh, ¿Quien es eso? ¡Corre! ¡Vente, cobre! ¡Adiós, imbécil! ¡Adiós! Ay. Espérate, espérate Rabito, es vente por ocio? acá No te ¿Cómo? voy a dejar, pasa no, ¡No, no, empuje, empuje! ¡Va a no, ganar, güey! ¡Va a ganar, deténgalo, deténgalo! ¡Va a ganar, deténgalo, deténgalo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que nadie! ¡No, no, choquemos! ¿Pero qué haces, amigo? Corre, corre! ¡La meta! ¡Por favor, no, la meta ahí! ¡Por favor! ¡No me dejes no! ¡Rabito, para! ¡Te doy zanahorias! ¡Te doy zanahorias, bro! ¡Todas Ay, las que quieran! ¡Paro, quedan. paro, paro, paro! ¡Ya, adelanto! ¡No, no, mi para no! ¡No, no, no. no, no, no, me no. mi para, no! ¡No, Qué sucia! ¿Cómo que segundo? No, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Por qué no, te que ¡Yo quedé cuarto!